En Argentina, tens de thousands of people led a marcha en Buenos Aires, Thursday, protesting the country's economic crisis, chronic unemployment and worsening poverty. This is a labor leader. Hay jubilados que no pueden vivir, que no pueden comer, a pesar de que trabajaron toda la vida. Hay una situación de pobreza extrema en la que 11 millones de personas comen en comedores populares. Hay una situación también extrema en la que 5 millones de personas están en la indigencia, es decir, que no comen. The march came days after primary elections were held in Argentina, where the political coalition of President Alberto Fernandez suffered a massive loss, triggering fears Fernandez's government may lose its majority in Congress in November's parliamentary elections. A political crisis is already unfolding, with Vice President Cristina Fernandez de Kirchner spearheading what many are calling a cabinet rebellion against President Fernandez.